A mí me tocó este sino, lo cargué a mi espalda, continuó. Ahora solo hago canciones, serán el rastro de mi destino. La suerte elige los destinos para tomar un camino. Se lanza al aire una moneda y según caiga, Deses tu sino Sin pistolas ni armamento Con las manos limpias al viento Emprendes tu derrotero Y procuras llegar certero A mí me tocó este sino Lo cargué a mi espalda continuo Ahora solo hago canciones serán el rastro de mi destino. La vida creo que es algo serio donde no debe decirte la mentira pero a veces cuando dices la verdad debes de mentir aunque sin ira. La vida es un callejón sin salida del que tratamos de salir ilesos Hoy al menos yo encontré salida Encontré la salida y recibí un beso A mí me tocó este sino Lo cargué a mi espalda continuo Ahora solo hago canciones Será el rastro de mi destino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 Solo hago canciones, se dan el rastro de mi destino.